Muy buenas, che, soy Alejandro y este es mi canal de YouTube. Estamos en Oviedo, a mis espaldas la Catedral, donde comienza el camino primitivo, el más antiguo que va a Santiago de Compostela y que vamos a comenzar a recorrer con Matías, de 101 lugares increíbles. Por favor, acompáñennos. Comenzamos ya. ¡Hazado! Bueno, habrá que empezar a caminar. Aprovechando que ya pegué el mapa en mi scrapbook, les voy a contar que vamos a empezar en Oviedo. De Oviedo vamos a ir a Grado, de Grado a Salas y de Salas a Tineo. Eso es la etapa que vamos a hacer del camino primitivo porque solamente tenemos seis días y eh, no nos va a alcanzar para más, creo. Me compré estos bastones por 5 euros en el Decathlon y bueno, vamos a comenzar. solo un poco que sobran, pero acá estamos subiendo en escalera mecánica, muy moderno lo nuestro. Bueno, voy a servir mi agua antes de que se acabe. y pedazo de subidita que nos toca. Vamos andando. Más no, no se puede Ya, avanzo. Sí. ya estamos altos. Vamos curtidos el camino primitivo bueno curtidos de ampollas Sí, no ya no sale no más nuevas no eso es estar curtido bueno contale a la gente las ampollas que tenés yo? Sí mm, tengo <risa> una que me la saqué con las chanclas o jotas o sea <risa> lo más ridículo que te puede pasar en el camino usamos ojotas en los albergues la, las ampollas me salieron por las ojotas y eso que viene con zapatillas nuevas. Pero no, bien. Mucho mejor que en mi anterior camino, que ese sí fue catastrófico. Este no, este bien. Sí, mucho mejor. En yo, mi caso, no sé, dale cómo fue. Yo voy pagando derecho de piso. Ya conté por las historias que ocho ampollas. El tendón de Aquiles que no me deja en paz y la rodilla que tampoco. Así que ahí vamos. Che, un naro, <ríe> cosas del camino miren lo que son las vistas a cada paso Wow, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan, me encantan estos caminos que estoy recorriendo con Matías. Paisajes como este son los que te hacen seguir adelante a pesar de las ampollas, de los dolores de estómago, de espalda, de piernas, de rodillas y de todos los que se pueden imaginar. Muy buenas, desde Cornellana estoy a 10 kilómetros de Salas, el final de la segunda etapa. Y creo que hoy llegaremos hasta la mitad de la tercera en tres días. Acá en el nuevo albergue les presento Duna. ¿Qué tal Duna? ¿Todo bien? Bueno, ella está muy cómoda. <música> perdimos por primera vez en el camino, no hicimos ni 300 metros para un coche y nos dijo que nos habíamos pasado y que la entrada estaba un poco más atrás. Increíble, Asturias. Hay algunos kiwis por esta zona de Asturias. ¿Conocían la planta? Escena asturiana aquí en el camino primitivo ¿qué tal hermosa? ¿cómo estás? volvemos a andar junto con Matías me saca un par de metros pero bueno por lo menos andamos en el camino un poco más cerca llegamos a sala finalmente bien complicada la etapa de hoy, venimos de ahí y continuamos subiendo por caminos como este uno tras otro 450 metros de elevación nos han cortado el tránsito a ver si nos dejan pasar yes, Bridge. <laughs> <laughs> The same thing. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, let it be. Let it be. Let it be. A Mati le gusta hacerme levantar a las seis y media de la mañana y salir al camino para tener imágenes como esta. ¿Ustedes qué opinan? Es una lucha diaria para despertar, dale. Sí. Hasta, hasta ahora lo consigo. De cinco días, uno. De cinco días, sí, uno, uno. Y porque, pasado, y porque uno. nos echaron del, del el, albergue. El albergue era... Check out 8 y media Naturaleza en estado puro En el camino No se ve nada a esta hora Pero bueno, acá Vamos, avanzando Su en elbergue. ¿Qué tal caballero? Nos marchamos Me preguntaron que es un albergue Así que aprovecho a mostrarles Un segundo que ya nos marchamos Esas son las camas Esta es un fachión Así que solamente son habitaciones de cuatro. Hay un espacio para el baño Y para dejar las zapatillas Lo más importante para dejar el barro Abuelito dime tú Bueno ya se va alejando la niebla Saliendo el sol Pero lo que tiene que salir temprano Es que todavía el sol no penetró En caminos como este y hay prácticamente lugares donde hay lagunas miren lo que es esto, lodazal tremendo menos mal que andamos con bastones y esto permite no resbalar, no patinar mucho en una pequeña senda de los peregrinos que ya anduvieron esta mañana porque no somos los primeros y bueno gracias a eso es un poco más fácil Llegar a destino. Hay partes que prácticamente hay que nadar. Bueno, no, no pidan que me resbale para reírse un rato. ¿eh? No vale pedir eso. La forma de echarnos hoy del, del albergue estuvo muy... estuvo muy... Y hoy fue innecesario total porque... El checkout era a las 11 y vinieron a las 8 a decirnos que podíamos esperar el bus en la puerta del hotel, <risa> en el lobby. Que sí. tampoco esperábamos un bus, porque acá estábamos caminando. Claro, no sé, nos vieron cara de que terminábamos el camino. Nos vieron cara de que no queríamos sí. seguir más. Vamos conociendo peregrinos nuevos siempre porque nos van pasando y nunca repetimos los peregrinos. <risa> <ríe> es verdad, nosotros nunca los alcanzamos Bueno, che, algunos, algunos sí Algunos conocemos, los alcanzamos en los Conocemos cantidad de peregrinos nuevos Claro, algunos sí, algunos los alcanzamos sí, En los albergues y, y los que conocimos el primer día ya No sé por dónde van Sí, Charlie no, no lo vimos nunca más Charlie, del norteamericano, debe estar por <ríe> Por Lugo ya Ya va por Lugo Y nosotros vamos por nosotros vamos camino a Campiello. ¿Pero de dónde salimos? Una, una no pineo. No me acuerdo ni era pineo o pineo. ¡La puta que vale la pena! ¡Estar vivo! Ahora el grito ese. Que yo no sabía que ibas a dar ese grito y pensábamos que no había nadie. <risa> Resulta que 100 metros adelante o menos, 50 metros 50 adelante, metros, había 6 o 7 con, con un bus por poco más baja, un contingente de chinos Y atrás venían también como 5 o 6 más, así sí, no. que bueno, han escuchado el grito, de hecho uno, uno se asomó pensando que pasaba algo, ¿no? Sí, sí. Retrocedieron un poco. Y cuando llegamos nos dijeron, ¿qué tal argentino contento? Bueno, cosas que suceden en el camino. Y así terminamos este video. Estoy terminando de editar el video que ustedes están viendo. Y este es el cierre. Les voy a mostrar los sellitos que conseguimos de esta etapa que hicimos hasta un poquito más adelante de Tineo, hasta Campiello. Y eh, estamos decididos con Matías a terminar este, el camino más difícil a Santiago de Compostela porque verdaderamente nos encantó nos encantó eh, poder vivir esta experiencia, súper recomendable. Así que recuerden activar la campanita, suscribirse y seguir viajando por el mundo con este canal y con mis historias. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.